Mañana. Esto es de mañana, desde las 7 de la mañana estamos aquí, este equipo de profesionales que peleamos y nos matamos, pero seguimos siendo profesionales para que ustedes claro. obtengan la información precisa, necesaria e importante. Análisis, comentarios, entrevistas. Cuando yo vine a este canal en el año 2002 a hacer un programa de televisión que siguió haciendo... Mi hermano Fran, después que me fui a la Procuraduría en compañía de esta joven que tengo aquí, esta elegante eh, presentadora. Había un muchacho que hacía cámara con nosotros, que era Jerry Smith. Ay. Ese muchacho creció, creció, creció, se hizo abogado y hoy día es un candidato a regidor de Alianza País. Está con nosotros para mí... Un gran placer tener a Yeuri Esmí sí. aquí, que además es presentador de televisión sí, también. Sí, ¿no? sí, sí. Buenos días, Yeuri. Es polifacético. Un es placer. Es para, no es yo lo siento mío. como un muchachito, un hijo sí, mío, sí. Tú ves, que fue creciendo, porque Una comenzó gracia. con nosotros aquí. Así es, así es. Yeuri, buenos, bueno, buenos, me... buenos días. Buenos días a todos. Hola, Yeuri. Buenos días, buenos días al pueblo de San Francisco días, de yo. Macorís. Ya que no considero este espacio como una entrevista, sino como un conversatorio entre Primero, amigos. Exacto, entre amigos. Primero Yuri, porque... Pero te vamos a tirar piedra. Está bien, okay. no hay problema. No, no, eh, no, un conversatorio. Porque como dije, dijo Amado, nosotros iniciamos en la televisión desde el año 2000 específicamente. Sí, 2000. En el año, desde esa época conocemos a Amado, conocemos a Yerian, sí. conocemos, o sea, es, es, somos amigos. En el 2000 comenzamos con los comentarios de las noticias. Así es, así es. Y luego vino el programa. Así es, así, así, es. así es. Bueno, Jeuri, bueno. dime, Yevri. ¿qué, qué, ¿qué visión tú tienes de un regidor, ¿qué debe hacer un regidor? Bueno, eh, en República Dominicana, porque no nos vamos a circunscribir solo en, en San Francisco de Macorís, Bien. pero San Francisco de Macorís no es la excepción en República Dominicana el regidor ha tomado un papel pasivo un papel eh, que no ha estado acorde con es el papel real que debe desempeñar dentro de un ayuntamiento eh, un regidor. Conocemos que el ayuntamiento no es otra cosa que una ayunta. Es un cuerpo que une dos cabezas. Es la ayunta que une a los dos bueyes. ¿Verdad? Entonces, tenemos el poder eh, el, el legislativo que dentro del ayuntamiento que es ejercido eh, por, el, por el regidor. Y el regidor no ha tomado ese papel con la responsabilidad que se requiere y la autoridad que requieren los momentos históricos que estamos viviendo en la actualidad. Es por ello que nosotros, de una forma... Eh, eh, pudiéramos decir humilde frente a la sociedad, hemos dado a conocer nuestras propuestas y a nosotros como candidato a alrededor por una organización política no tradicional, pero sí que quiere hacer transformaciones desde el desde el cargo más pequeño hasta el, hasta el más alto. Es por ello que nosotros estamos Llebre, en este papel que hoy... Llebre, yo apuesto a la juventud. Sí. Pero... En estas nuevas elecciones que vienen ahora en febrero, hay que buscárselas solo. El síndico no arrastra, así es, hay así que buscárselas es. solo. A los regidores del PLD le están dando 50 mil, 100 mil, 150 mil pesos semanales. Están traficando con el dinero del pueblo, lo es. que ellos saben hacer. ¿Cómo tú vas a enfrentar eso? Miren, existe una un porcentaje. ...de jóvenes muy amplios y de la y de, de, de personas que no están valorando el dinero. Y fruto de eso es la, la, la GALU, que salió hace dos días, que te dice que el poder está disminuido frente a la oposición, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es buscando a la gente... Dándole nuestra propuesta a la gente, a la gente que nos conoce, a aquella gente que nos valora, a aquella gente que ha visto nuestro crecimiento y que, nos cono y que conoce nuestra historia. Entonces, esa gente tiene la responsabilidad de una forma u otra, si se siente responsable conmigo, de con hacer que otras personas voten con ilusión, que ese es nuestro eslogan. Una... Termina. Bueno. Y por qué eh, nosotros creemos que existe una línea eh, de jóvenes, un grupo, un sector social amplio que no cree en que la, en que la, eh, en que para asumir un cargo político, para ir a elecciones, tiene obligatoriamente que, que ser el protagonista el dinero, porque ya muchos jóvenes en universidades, en los sectores populares, en empresas. Eh, me han demostrado ese apoyo en actividades que hemos eh, realizado con jóvenes eh, universitarios y jóvenes profesionales nos han establecido que lo que ya ellos buscan no es eh, que le que, la, la dádiva sino ellos buscan que una persona pueda representarlo pueda representar sus ideas y representar y que pueda hacer un papel un papel digno dentro de un ayuntamiento dentro cual, de dentro de cualquier institución pública que vaya que vaya a ser una, un, un papel. Yehuri, eh, una de las funciones del regidor es fiscalizar Así es. Eh, todo lo que ocurre desde, la, que desde el ayuntamiento. Sí, ahí es que voy. Y sabemos que San Francisco de Macorís no ha sido la excepción con el tema de los escándalos eh, a nivel legislativo, local. ¿Qué tan dispuesto estás tú a enfrentar Cosas como la que ya conocemos que sí. han sucedido ahí, como el chantaje, el ofrecimiento de dinero para la aprobación de obras, y que de alguna forma se ha, sí. han estado de manera sumisa los actuales legisladores sí. locales. Mira, lo primero es que nosotros tenemos un compromiso con la gente. Tenemos un compromiso ético y un compromiso moral para desde una posición electiva poder ejercer nuestra nuestra función eh, avanzándonos a principios éticos y morales como lo dijimos anteriormente anteriormente perdón. Eh, de nosotros poder eh, eh, eh, salirnos del camino real que hemos seguido hasta el día hasta el día de hoy no somos no somos eh, eh, puritanos o sea, no, sí. no, no es que somos lo mejor del mundo ni que somos algo que vamos a estar propensos a que vaya cualquiera a ofrecernos pero es es la coraza que hemos construido en el camino y es la responsabilidad que tenemos con la gente, con nuestra familia y con nuestra organización política que nos va a hacer de rechazar y enfrentar esto. La ley está ahí, la ley le otorga prerrogativas reales al, al regidor para poder hacer su función sin necesidad de estar vinculado en, a, en actos de, de corrupción. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer valer la ley. Interesante tu proyección Básicamente hacia Temas de juventud eh, En el ayuntamiento A través del presupuesto ¿Cómo visualizas El La El presupuesto municipal Tiene una carga eh, Un contenido De obras Mantenimiento Sí y Pago de empleado. empleados y el y el 4% desde tu visión al momento que se te que puedas ver el presupuesto cómo proyectar tus proyectos hacia esa inversión exacto eh, mira los ayuntamientos del país como lo hemos establecido anteriormente no han y, y, y también los, los regidores, no han asumido el papel como, se, como, deben, como deben asumirlo. Sí. En los ayuntamientos hay muchísimos... Me refiero partiendo claro, de partiendo del objetivo papel, de el inicio, fiscalización. Exacto, exacto. Lo primero es que nosotros creemos y estamos convencidos que un legislador municipal no puede, no puede eh, obtener, por lo menos en San Francisco de Macorís, un sueldo como el que tiene en la actualidad. Por una cuestión fundamental, el legislador municipal está para, para hacer funciones específicas. Desde ahí, que pueda ampliar, desde esa desde el Consejo de Regidores, de que pueda ampliar con resoluciones, que pueda ampliar su, su, sus objetivos, es otra cosa. Pero... Nosotros lo que tenemos es que sanear el presupuesto municipal, y de eso se, se deben cargar los regidores. Saneando el presupuesto municipal con botellas que existen, con obras que, que se presentan que no tienen ningún tipo de beneficio para la, la, para la sociedad, Correcto. con... Eh, con los, revisar los mismos sueldos de los, de los regidores. Por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta que establecemos que con el sueldo que nosotros pudiéramos devengar dentro del ayuntamiento, crear una especie de, de programa que vaya en beneficio de los jóvenes. O sea, todo eso con una verdadera fiscalización del presupuesto y saneamiento del mismo, se pudiera dar cabida a, a, a los programas que nosotros te, te, eh, tenemos pendientes. Pero también quería decirte, ¿por qué nosotros nos enfocamos en la juventud? Nosotros nos enfocamos en la juventud porque la juventud es la franja etaria que ha sido más desvinculada de la realidad social. Me, me explico. Uh -huh. Es la es la es ese segmento poblacional que ha sufrido más lo, la falta de inversión en la gente que ha tenido el Estado. Y es por ello, porque yo vengo de esa etaria porque yo soy, pertenezco a esa etaria es que nosotros establecemos que es hora de que a la juventud dentro de los gobiernos municipales se le cumpla y se le dé mayor oportunidad. A esos hombres ya, Dame 30 segundos uh -huh. Tú dijiste algo que quedó como en el aire uh -huh. El 4% Explica sí. para qué Exacto. es el 4% sí. porque, eh, como eh, que yo, yo, Dentro yo, de la iniciativa Si tú la, eh, la, la proyectas Son fondos que debe Usar el, el ayuntamiento En proyectos Que se hacen por concurso Pero que no está, está no, no, no menciona sí, men, no, no menciona realmente Porque habla de cuestiones no, la, realmente no menciona a la juventud no ja. Ah, no, no, lo, no, no, no, no, tomé no, no tomé Educación, educación, educación género Exactamente Se incluye que de ahí, de ese 4% Se puede extraer una proporción Para inversión a temas que vayan en beneficio de la juventud. Sería legal que, la, que el, el, el Consejo de Regidores ustedes lo que... man, lo, lo manipule sí, sí. Incluya, para fines incluya, de sí, bien social. claro no es Pero que... está de manera aérea, que es lo que dice yeud O sea, no está exacto. dirigido no propiamente. Él okay. no es la... El, lo único que vincula con los ayuntamientos a la juventud es la ley general de juventud. Sí. Lo único con respecto que nosotros nos claro, planteamos sí. que, que, que vamos a hacer, a, a, a, a practicar el Consejo Municipal de Juventud. Es lo único que lo vincula. Yeuri, el, tú vienes de un barrio. Tú que te sí, te yo arrupa, tú vienes lo de un barrio del sector eh, Rivera del eh, de, la de, de, de de San Francisco sí, de Macorís. Sí. ¿Cuál es tu visión para, para el pueblo? O sea, ¿cuál es tu propuestas así, o sea que tú no puedes decir, mira esto eh, yo como regidor, el pueblo se va a beneficiar de esto Mira, como tú sabrás, el regidor es tiene un, tiene un papel eh, legislativo pudiéramos decir, uh -huh. dentro del ayuntamiento uh -huh. pero, y el político, la gente también tiene que saber eso, el político no está para proporcionar cuestiones particulares, sino para beneficios colectivo uh -huh. y dentro de los beneficios colectivos que nosotros pudiéramos desde esa posición del de legislador es las propuestas que tenemos con respecto a, la, a los jóvenes. Propiciar del Consejo de Edidores más oportunidad para los mismos. O sea, el joven tiene que estar presente en el ayuntamiento, el joven tiene que, no solamente con un papel pasivo, mm. que el joven no, con un papel activo, de que, de que el joven eh, pueda vincularse, que el ayuntamiento se vincule con el, con el joven y que el joven pueda pueda Participar en la política, también desarrollar y aumentar los presupuestos ligados a actividades juveniles y actividades sociales que vayan ligados a esta, porque con mayor, y en esto voy, con mayor inversión en deporte, los sectores populares, esos jóvenes que están en los sectores populares, que están ahora mismo fuera del deporte... Pueden entrar al deporte y salir de, de otras actividades Tú vas a integrar a esos jóvenes A cuidar el ambiente ahí en la ribera del río Claro, claro, inclusive nosotros y, Nosotros sin ser Sin ser candidatos Y sin y, y no y no teniendo Absolutamente nada, pudiéramos decir Incentivamos una limpieza del río Jaya con un, Primero lo hicimos con, el, con nuestro amigo y hermano E inolvidable, Elvi Dolora que, sí. que es nuestro hermano y luego en conjuntamente con otros muchachos de la ciudad de Nueva York y, re, y tengo que darte las gracias personalmente porque también el ayuntamiento nos ayudó con sí, siempre va a tener la ayuda otra cosa otra ¿Qué cosa vas a hacer, ustedes van a pelear cuando estén allá en la sala? no yo creo no, que vamos no. a, a llevar el nivel de, <risa> de, de, sí, de discusión. qué vas a hacer tú estarías de, de, con, con, estaría de acuerdo con el proyecto de ajedrez en las escuelas claro sí. que sí claro Muy totalmente bien. Claro. Yevri, ¿qué vas a hacer el día 16 de febrero cuando la gente te diga y lo mío? Eh, mucha, no, no, es que muchas personas hasta <ríe> hoy, hoy, hoy no los, no los dicen. Y nosotros lo que le hacemos un pequeño recuento de la realidad ¿Qué social. Te dice, que ¿Qué te dicen? ¿Qué te dice la gente? No, la un gente, día con 500 y, pesos y cuatro años en la miseria. No, yo, yo, yo no tengo problema, porque mira, lo primero es que yo, en, por ejemplo, en mi sector. Yo fui a un subsector de, de, de mi sector, me voy a ahorrar el nombre, sí, sí. Eh, y un joven que me conoce desde, de, me dijo, me pidió dinero. Entonces yo le estable, yo le dije, mira, eh, tú conoces mi historia, tú sabes de quién yo soy hijo, yo soy hijo de Lourdes Pérez y de Eddie, un guardia, eh, donde no tenemos dinero. Lo que yo estoy aquí en la política, estoy en la política no para quitarte, sino para aportar Y aportarte a ti que estas, que la misma sociedad te ha marginado. El joven en cierta medida pudo entender, pero tú sabes que con 60 años que nosotros tenemos sí. de falta de inversión en la gente, el, lo que tiene que ver con el clientelismo ha calado tanto, inclusive ya las organizaciones políticas, que es una cuestión del de, de, de, de, de, de, de, de, aspecto eh, eh, eh, politólogo, pudiéramos decir, eh, eh, de la política, para no mencionar otra, eh, trabajar sin ideología es imposible pero la, los partidos políticos en la actualidad han sido sustituidos esa ideología por el clientelismo sí. pero es porque ellos han trabajado una sociedad claro. de esa de, que, que requiere eso Yo es que crea creo. las necesidades para luego aprovecharse de esa una misma, sociedad parasitaria para bueno gracias Jeffrey por tu visita el, de, deseándote éxito sí. espero que nos encontremos eh, en, en, aquella, ya, en aquella <ríe> Área. Así, de, es, así es. De la sala capitular. Yo, yo, yo, yo estoy en la mejor disposición de comprar el discurso. Bueno, eh, a ti no te voy a pedir eso porque a <risa> mí. ¿En, <risa> ¿En, qué, ¿En qué número no está? Está en la misma ¿En línea, ¿En pero yo estás? estoy en condición ¿En de comprar Vamos a ver, aquí está. Tengo sí. dos regidores sí. ya. Sí. Sí. Sí. Ah, aquí está. Dice que eh, la, casilla la, cinco. Casilla, la casilla número 5. La país? casilla número 5. Alianza País está la casilla número 5. Alianza País está en la casilla número 5 y yo soy el regidor. Número 10. Ahí están mis propuestas. Valora mi ¿Tú confía en la Junta? Mira que coincide. Yo estoy en la 9 No, yo estoy en la 4 y en la 9. Enfócalo. Está en la 5 y en la 10. Sí, sí, en, enfócalo. Sí. ¿Tú confías en la Junta, Yuri. Bueno, yo te di mi respuesta. Ya, eh, ya, eh, ya. No, en la, no te en metiendo tú. Claro, está bien. No está en No quiero meter a Yuri al medio. Quiero decirle. Pero tiene es... tu reserva, ¿verdad? Claro, claro. Quiero decirle a la gente que eh, valoren esta propuesta, que valoren la propuesta de Jerry Smith. Jerry Smith es un joven, no porque sea de un sector popular, sino porque ha sido un joven que se ha dedicado a desarrollarse, se ha dedicado a dar lo mejor de él para la gente. Les repito a todo el joven, es hora de votar con ilusión y votar con ilusión es volver a creer. Vamos, vamos a hacerlo realidad. Gracias, Gracias a muy ayer, bien, a Muy bien, por acompañarnos. Sí, Dios. La juventud. magnífico la juventud. ¡Celebro! Son tres Adelante la juventud, la juventud que tiene valores que no se venda, sí, que no se sí, vende. Fíjate. El, el transfugismo político debemos ser Yo soy candidato de un poco, de un partido contrario sí. y la diversidad y la discusión y la, y el ponernos de acuerdo en proyectos por el bien de esta sociedad y que sean bienes colectivos, no para mí ni para ti ni Así para es. el colectivo. Nos ponen la condición que también yo como candidato reconocer en ti esas virtudes. Yes. Yes. Excelente. Bueno. Bueno, tu experiencia mezclado ahí. Así es. Yes. Vámonos a la a WhatsApp. A WhatsApp. Yes. Vamos a...